Hola amigos y amigas del canal, ya no juego más. En esta ocasión eh, vamos a probar el grabar un juego conforme lo jugamos. Como no lo sabéis, los juegos de miedo no me gustan nada. Pues bueno, vamos a probar este. La cuestión es que el juego se llama Alone in Hell. Solo en el infierno. Yo haya nombre bueno vamos a empezar uff dónde estoy es la pregunta que se hace que nos hacemos o sea, dónde estoy hay una cama está todo oscuro no hay luz nos movemos una, una puerta bueno bueno vamos a ver una tele con un papel una pared la tele es moderna ¿eh? yo creo que son de las nuevas planas no te vale esa vale para las videoconsolas antiguas ¿Eh? acercándonos a la nota se ve lo último que recuerdo eran muchas sirenas y también algunos policías que me dijeron que me pusiera de rodillas bueno vale ¿Por qué lo hicieron? ¿O por qué lo hice? Yo qué sé Vamos a ver Pero nos pusieron de rodillas Aquí mmm, parece que no hay mucho que hacer Pues vamos a pasar Las instrucciones del huevo Decía que, que se interactúa con los objetos con la E Sí, E, e. Vaya Una linterna tirada en el suelo Pero ¿Dónde estamos? ¿Estamos detenidos o dónde estamos? Aquí hay una puerta y allí sigue Bueno, vamos a ver esta puerta A ver, cuidadito Vayamos a que Salga el gorra. Nada Un baño ¿Qué? ¿Pero qué, qué pasa aquí en el baño? Aquí con su papel Con su lavamanos No hay un espejo, o sea, no te puede afeitar Curioso A ver la nota Que nunca he orinado o hecho popó más. Es como si mi sistema urinario eh, hubiera desaparecido. Esto no sé qué dice, pero bueno, puedo sentir que no tengo hueso. O siento que no puedo sentir mi hueso. En fin, vámonos. La linterna alumbra algunos sitios, pero a otros no. Pero bueno, supongo que, que será el juego así. A ver qué nos espera por aquí. Es? ¡Yo! ¿Qué se ha oído ahí? Un salón, detrás no nos sigue nadie. No, siempre estos juegos tienen sorpresitas. Otra tele, un sofá, tresillo. Bueno, ¿qué? Y dice que que ha sido ese sonido? Un poco tarde para preguntártelo, ¿no? Pero bueno, ya está. El... Eh. Otro sonido. Dios. Oh, que han aparecido letras en la pared. Vuelve hacia atrás. Sí, sí, vuelvo, pero antes.. Dios, ¿no puedo echar una copa de vino? Bueno. Uff, esto te, te tiene tensionado. Llaman a la puerta. Pero qué puerta. Pero dice que vaya hacia atrás. Esto es el baño aquí. Te voy otra vez al baño. Yo. Para atrás, a la habitación donde entramos. ¿No? ¡Ostras! yo Y ese Y, y este hacha. Bueno, este especie de.. Ya. Yo... otra Las letras. ¿Eres feliz contigo mismo? ¡Puah! Yo que no sé inglés, como empiezo a escribir cosas... ¡Te ha llevado la boca? ¿Yo? Se ha ido, no he podido leerlo. ¿Qué será? ¿Otra nota? ¿Qué hago? ¿Por qué estoy haciendo esto? El mundo seguramente me ha abandonado. No sé lo que hay gente con máscara, no sé. Esa gente existe. Yo. Dios, los soniditos de los cojones. Por todo esto. Guay. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué hice eso? Yo qué sé. Más letras. You are... Estoy muerto. Pone que estoy muerto. Y con símbolos, por favor. Los pasos. Unos pasos. Estoy en el infierno. ¿Esto qué es? ¡Qué oscura! las linternas no alumbra Está todo... estoy como rodeado de paredes ¿Dónde estoy? No veo nada Otro sonido Oh, oh. Esto me suena a asusto Un pentáculo Un niño llorando Un bebé No veo nada Pero por qué no alumbra esto Ay. Oscura. Oh. Una tumba. How could you do this? How ¿Por qué? ¿Por qué? No? Why? Sí. ¿Qué? ¿Por ¡Una ¿Por qué? ¿Por que lo parió! Bienvenido al infierno y campana ¿Y qué hago? Dios, ¿Se acaba de, de, de quitar que acabamos de llegar? ¿A ¿Dónde? ¿Pero en el infierno hay cruces? ¿Pero esto qué es? Bien, el final programado por... Este es mi primer juego de terror Toca los créditos Para quitar para Pero voy muy despacito Y voy a aceptar A ver La musiquilla es como que ya está todo tranquilito Y a una pared Y no puedo hacer nada más Pues Si esto nos es lo que nos espera Por la eternidad Esto lo, lo tengo que probar Otra vez Aquí hay unas letras Dice que los momentos oscuros hay que enfocar para ver la luz y más cosas, no sé qué, que si está en la vida, pues que si sí. no tiene nada en la vida, yo no lo entiendo bien, que si alguien lo sabe que me lo diga, bueno, pues os ahí medio a media, lo tengo que valorar, sinceramente, y encima se quita y me deja a mí tirado voy a ponerlo otra vez eh, bueno vamos a ver la valoración voy a intentar a ver si tocando otras cosas consigo algo pero no no se me había ocurrido ni mirar en los armarios ni nada pero bueno los gráficos no están mal eh, es interesante la, la luz eh, alumbra lo justo para darle los susto ahora sí va el sonido con, con las letras así que no me extraña que esto pase aquí otra cosa es para las letras voy hacia atrás pero esta vez le voy a hacer caso es lo mismo de antes solo que ahora parece que va como más rápido Mira, el hacha. ¡Epa! O sea, algo hecho con ese cuchillo. Así que vamos a ver. Pues bueno, el juego tiene sustos, pero son sustos de de, de sonido. Y salen aquí las letras... Con ellos, o sea, algo hecho O sea, la policía me paró Algo hecho Voy a pasar directamente al infierno A ver Están muertos Eso me suena ¡Ah! La madre que lo parió Tenía otra sorpresa Estos escondidos o sea que yo en la primera Partida he ido ¡Joder! Qué, ¡Qué susto! O sea que el juego hay que hacerlo claro, sabiendo inglés, pues lo puedes jugar más, más rápido. Yo no sabía y esto no me lo esperaba. Por favor. Si no recuerdo mal, ya... Eh, llegaba al final pero no lo sé estoy dando vueltas con un tonto por aquí y yo no recuerdo antes haber dado tanta vuelta a ver si esto tiene más de un final ya que mal rato verás tú O sea, ahora estoy atrancado. Y oigo el niño. Y antes lo oí en otro lado. Ah, mira el pentagrama. ya qué mal rato. Oye, eso que lo he jugado. Mira, la tumba. ¿Por? Una mujer y un niño. Y la mujer es como reprochándome algo, llorando. ¿Qué he hecho? Me lo he preguntado durante el juego. Se lo pregunta durante el juego. Así que... Tiene que ser que, que la policía me ha arrestado. a sirena. Y hay un cuchillo Y una tumba. Dándole vuelta a la cabeza. Como no sé mucho inglés. Ya, lo, ya parece que lo sabe todo el mundo. Bueno, pues estoy en el infierno Dice aquí Bienvenido al infierno O sea, que he sido un niño malo Puedes atravesar las letras Y ahora sí, llegamos al final Pues si esto es el infierno, qué decepción En algunas películas o algunos dibujos animados Se ve que, que hay fiestas y cosas de estas Pero aquí se ven tumbas y cruces Que es lo que no me cuadra Pero bueno el juego finalmente lo valoro y hombre después de la segunda partida me ha gustado más le daría un 6 sobre 10 o sea un aprobado un poquito más si ustedes saben algo más de este juego o, o quieren comentar algo pues ya saben y, y nada decirles que si les ha gustado pues que os matriculéis al canal y le deis a me gusta y intentaré hacer más vídeos de estos, pero el más rato que paso eso no está apagado. Así que, amigos, chao y hasta la próxima.